En el tren tú no vas, viene el paisaje a ti, viene el paisaje a ti, y con él viene, aunque tú no invoques, lo que llamabas Dios. A través del cristal entra el campo sembrado, el humo de algún fuego allá a lo lejos y algún carro cargado con toda la fatiga de los hombres. Todo parece listo para que te detengas, porque ya hayas llegado a tu destino. Es hora de que bajes la maleta y la arrojes sin más por la ventana.